La sorpresa fue este fin de semana, Jorge Luis. ¿Qué pasó? Nadie esperaba, nadie esperaba que Sandra B. Rocal iba a ser parte del equipo de Alofoque en el programa sin filtro. Esa fue la sorpresa del año. Muchas personas pensaron que ese abrazo tan falso de Nabil y ella, fue un abrazo como que... Amiguita. De trabajo. Porque ya venían programando que había paz y amor y todo eso. Había que un perfil. Y unión. Sí. Y de un momento ponen a Sandra Berrocal. Y después de eso, las redes sociales se han volcado. Y entiende que Sandra no cabe en ese, en ese programa. Yo, creo que no. yo he evaluado la Amelia. Cuando yo, Amelia estaba en el programa, yo la apoyé. Yo dije, sí, la tipa manda fuego, está bien. La Bernie, cuando pusieron a la Bernie en el programa, dije yo, no, ahí va, va a sumarle con su chipa. Aunque a veces medio especializada, porque le damos mucho a la Alessandra. Perdón, a no, Bernie, mentira, che, che, che. Ella es medio especializada con Alessandra, pero tú sabes. Eh, cuando metieron al Pachá yo dije aquí en el programa que era un palo, que fui yo el primero que dije fui yo el primero que dije cuando metieron a Jessica Pereira yo dije un palo porque el que, el que conoce a Jessica la mega, sabe que Jessica dura dura Ronnie, ni hay que hablar porque mi hermano, mi pana claro que Ronnie mi hermano, mi hermano, mi hermano mi pana, Ronnie Jiménez que hay ahí, ahora en el caso de Sandra Santiago Matías, tú eres mi hermano. Te respeto. Tengo una buena amistad contigo. Pero creo que Sandra no cabe en ese programa. En mi opinión. Porque Sandra no es chismosa. Y Sandra no sé cómo va a hablar con el tigraje de, de Amelia. Se va a ver muy opaca. Un Por ejemplo, Nancy Medrano estaba bien ahí. Nancy tiene una boca... Fuego, muy bien. Eh, La otra, ¿cómo era que se llamaba? Que una vez fue, fue el novio de Omega. Sí, sí, sí. Tamara Martínez. Tamara, Tamara, pega Fuego. Amelia, fuego. Entonces, ¿cómo tú vas a poner a Sandra ahí? Una muchacha que se que me echa corta. Sí, porque ya no me sentimental. Imagínense ustedes ya discutiendo con Amelia Amelia diciéndole algo de que tú, tú ridícula. Le voy tú pone a llorar y sale del programa. Yo entiendo, Nancy. Por cierto, Nancy renunció. Desde que supo que Sandra iba para el programa, renunció. Porque Sandra supuestamente le debe mil dólares a Nancy y no se lo ha pagado. Y aparte de eso, Nancy, Sandra supuestamente, según Nancy, le ha robado el marido. Oh, le, le robó digo, una vez mario marido. Es que era, no sé. Entonces yo entiendo en lo que yo he percibido. A Sandra. Sí, sí. De... Atención, Santiago. Para que, pa que Nancy vuelva, reduce el mil dólares a Sandra de primer pago, de pago claro. para que le paguen el dinero a, a Nancy ahí y ahí a... ya está a... un retiro. como sí, como hacen aquí? Usted fue a un retiro ahí mismo y ya. Atención, Santiago. Sí, vuelve. Así vuelve. No, Aunque ayer no le dolió eso, ¿no? Lo otro fue... Ah, es que eso es lo que le duele es que eso es lo que le duele no, es que no, tú lo dices tú así en checha ¿eh? en checha en checha cuando vea a Nancy, cuando vea a Sandra ahí ahora yo sigo pensando cómo Sandra va a encajar en un programa tan fuerte y tan pilero como Sin Filtro O sea, yo me lo analizo lo pienso, le busco la vuelta es como que aquí en este programa yo meta ¿A quién? Que sea muy tranquilo. A Malupa, que es mi amiga, mi hermana. Malupa va con un programa más jovial, más tranquilo, más pasivo. Malupa, te quiero, te adoro, mi amor. saludos pega Pero, pero ¿cómo vamos a poner aquí a Malupa? Es un programa de fuego y vaina así. No queda. no pega. no te quiera. puede, puede. puede aquí. Pero ¿qué pasa con Sandra? Es que Sandra yo nunca la he escuchado mucho hablar. Ni duro ¿eh? No, una, una tipa que, que, que hace poco fue que perfeccionó un poquito la adicción la de hablar, porque ella siempre ha tenido ese inconveniente. ¿San ¿San todavía? Sí, volvió. No, de, la no, que, de la que de que fuerearon, ella fue la única que volvió. Eso no le traerá otro está. No, porque Jessica también, Jessica también está. Ahí. Pero que Jessica no es lo mismo que Sandra para telemicro. No, no, Jessica también está. Eso viene. Eso... Algo viene por ahí que. Y a los foques paga bien. Sí. Paga bien. Sí. Paga bien. Sí. ¿Tú supieron cuánto le estaba pagando el sí. Dice que, $3, 000, que sé yo, de Dice mil dólares, que es yo semana o así. Según Boli. Y no, y no te lo crees raro, porque mira que pasa. Es que los videos de. Es que, Recuerden que a los foques en un video se busca un par de miles de dólares. Entonces, si el tipo lo produce, importa ¿no la gente paga. No, porque a los pocos lo que hace que Yo siento que es que yo no, pues más, yo me estoy yo estoy analizando así todos los vídeos, todas las veces que yo he visto a Sandra. Y como que no me da flaco, no me da. Es ¿eh? que es que ella ella es el chisme en sentido de que la gente chismea de ella, pero de que ella chismee, Tú te imaginas a Sandra y a Amelia discutiendo. Será Amelia comiéndose a Sandra. Porque Sandra no vaya a ser más. Y cuando viene a ver ella lo que va a de una vez, personas O dije dos tres cositas, se pone a llorar y se va, porque es sentimental Sandra. Hay que ver si a la Sandra que... es muy sentimental, no aguanta Amelia ahí. Hay que ver si la lágrima va a subir yo también porque se puede. Dar. Sí, no, ahorita. No, pero eso es toda la semana se fue. ¿Cuándo se fue Sandra? No, se fue hoy. Sandra se fue en llanto porque ah. dijo. Eh. Porque tú sabes, manita, que no le dice a Amelia, manita. Y, a, y para el colmo es que Amelia una vez la metió en medio a ella. Sí, la vez que la, la, la fa, entrevista famosa que hizo Amelia, ¿usted se acuerda de Mañanero? Donde ella mencionó a todas las mujeres chapeadoras, mencionó a carolyn Y él dijo, y Sandra, tú sabes, manita, no te hagas. Hemos compartido milk. ¿Tú sabes que milk? No, pero tú yo soy analfabeto Ahí no entiende que el milk, compañera de milk. Ella no entiende. No, no, no. Yo soy en mi opinión, siento que Sandra, para mí, no cabe ahí. No, cabe ahí. no va a aguantar. Sandra Berrocar no va a aguantar a media. Ya, dice el título ya. Sandra Berrocar no aguanta a media. A Sandra Berrocar no aguanta a media en Sin Filtro Radio Show. A lo mejor que yo sé que tú quieres coger rating, quieres subirlo allá, ¡pa! pero Sandra renuncia en menos de un mes. Si sí llega un mes. Y eh, sí es fácil. Amelia. Amelia te dice ahí mismo! ¡Invite un loco de esto que invita a los No! Cuando Amelia está hablando, que está hablando de hombres de, de vaina de cuerno y de cosas así, que esté Sandra ahí, que Sandra diga. Te voy a explicar el por qué. Ok. okay. Te voy a explicar el por qué. Hay veces que hay temas que Sandra, que, que Amelia, que hablan. ¿Ah, ¿Qué tú opinas de los hombres casados? Y una amiga me dice, buenísimo tan, me gusta que esto, y cuando esto, le toca preguntar a Sandra, Sandra va a decir: No sé, nunca me ha gustado un hombre casado. Y entonces Amelia está ahí y va a decir: Que no, manita. ¿Eh? Ya ella va a sentirse ahí. Es ¿eh? un fundazo. Es el primer lío ahí. Lazo a Sandra está bien ahí como modelo y en vainas, pero para ser contenido para ella. Se está utilizando mucho, que veo figuras que están sacando su propio su canal de YouTube. No, baja, eh, Juvelky está bien. Eh, Juvelky. No. Ah, Juvelky le va mejor, yo creo, en YouTube que en, so, en San Antonio. Eh, sí, yo Juvelky le va bien. ¿Usted un YouTuber? Usted un YouTuber sí. Uno. Porque hay mucho por encima tú de tú mí. Saludos a Lolo, y de de Lolo y Flow, a Randy Lolo Flow. Radio están creando su propia línea en la por sí. los presupuestos que se que pasa ¿No a hacer será, pues, para hacer televisión, claro. Ya no lo Mire, señores, para ustedes hacer contenido en YouTube no hay que tener tanto presupuesto en mi televisión. Si sí hay que tener mucho presupuesto, claro. Este programa es porque ya saben, yo lo pensé Así para redes, mucho, pero señor. para la televisión hay que tener mucho presupuesto. Pregunta Roberto y ya pero exacto y tu, horario? A ¿y tu horario y tu horario y tu horario bueno sandra <risa> sandra, <risa> sandra consejo para ti mi amor ponte un chaleco antibala tú eres lo, lo que eche ¿Cómo que lo que eche? ¿Sí? rodillera rodillera Popa, eh, la, la careta, así la ah, ve y con, con lo que usan la, la, los zumos ponte una vaina, y abajo de eso ponte el traje de zumo, de eso de zumo de, de, de colchón porque Amelie es fuerte y Bernie sí. ni se diga y, te voy a y Bernie le hace mucho coro a lo que dice Amelia para que va teniendo una idea y ella a ah, y Robe que enchinchador ay, a... ay Dios mío yo debí... ya, qué idea, mañana Vamos a llamar a Robe. Mañana vamos a llevar a Robert. A Robert Sánchez. No, que Navi, Navi es como la de Toyota. Sí, se da esta cada platillo que tiene. Es mío, pero la verdad que decirle. Hey, Señores, vamos a una pausa con estos fallos de la semana pasada. Recuerden estos fallos nuevos viene vienen de mañana para adelante. Y nada, eh, más contenido y más.